Hola, bienvenido al canal nuevamente. De hoy tendremos el video completo de costura del modelo Luna. Anteriormente el video fue de la aplicación de adhesivo o en este caso esfreable como nosotros aquí lo fabricamos. Muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbanse, no pierdan a detalle todos los procesos que pueden aprender ustedes en todos los videos. Muchísimas gracias por el apoyo. Compartan. Déjenme sus dudas, comentarios, lo que sea, guste, o les guste, o no les guste también es bueno Para yo poder hacer un contenido más óptimo para ti Muchísimas gracias, continuamos con el video Bueno, hacemos un recuento de las piezas, lo que es este este modelo de bolsa eh, Comenzamos, esta es la cuenda, nosotros este, le llamamos así cuenda, es del número 4, la que nosotros ocupamos Cierre blanco, un pedazo de forro para la parte de la bolsa de atrás, lo que son dos forros para lo que es el, toda la, la bolsa de, de, de adentro interna, grande, eh, dos portadasas, un tope, lo que es la tapa de vista, el porta celular, portas cierres, vistas de forro o copetes. Lo que son los laterales, ah, estas son las asas de mano, asa de cargo o asa ajustable, tambores o laterales, dos fuelles que ya lo verán en su proceso cómo se instalan y por pues, la parte del cuerpo grande. Si sí, pasamos a lo que es el área de pespunte, eh, vamos a ocupar también lo que es en el herraje, en el dos medias argollas el 22, número 22, una villa corredera del 20, número 20, dos bandolas del número 16, dos correderas y su etiqueta de control. Eh, bueno, pasemos a lo que es el pespunte. Voy a empezar por el ar la asa de ajustable o de cargo. Estamos bien mi lámpara. Siempre cuidando que nuestras costuras estén bien de arriba y de abajo. Ajusto un poquito la la presión de arriba. con el dedo y hay muchos que ponemos un tipo de guía aquí pero ya tengo yo la habilidad para hacerlo con la mano paso a darle una costura a lo que es mi portacierre cierre voy a instalar lo que es mi villa corredera mi villa corredera tiene una vista la voy a instalar de esta manera paso regreso y aquí instalo aquí puede ser que se ponga remache o en este caso nosotros lo vamos a hacer con costura doy hay un buen remate quito mi pieza esta de, del porta celular la pongo por acá sigo para instalar lo que son las bandolas salo una, la recorro, paso este por aquí, la tira y paso por acá. Me queda así de esta forma. Cuidando que no me quede torcida la, la correa. Una vez ya ahí, paso a instalar la otra bandola. Le hago un doblez, que todo quede derecho. Y doy un pescón con remate esto ya está así queda la la asa de casa pasamos a otro procedimiento vamos a lo que es a lo que es la tapa de la bolsa de la aquí hago una presilla una, un remate y cuido en mi parte de abajo me agarre también la costura remate corto dejo aquí esto esto libre porque vamos a hacer después cuando lo unamos hay una costura así queda de abajo ok esto pasa por acá vamos a hacer lo que es los abro mis cierres abro mi cierre voy a instalar de esta manera Insta, instalo pegado a lo que son los dientes del cierre así de esta forma lo hacemos aquí remate y doblo y pego mi portacierre a los dientes aquí corto a 4 o cinco dedos mi cierre para que abra bien la bolsa instalo la otra parte del del portacierre Cuido que mis piezas queden asimétricas en cuestiones del sintético. Y hago la misma función. Pegado el cierre. Y cuido que esta pieza me quede asimétrica también a mi otra pieza de sintético. Así de esta manera. Que me quede parejo esto y esto. Voy a abrir el cierre para instalar mi corredera. El día de hoy me tocó a mí elaborar el video de pespunte. Para los que piensen que no sabía yo pespuntar, ya, yo bueno, ya instaló la, la corredera. Vamos a instalar lo que es el tope. El tope se instala así. Se hace como un sándwich. Una vez así. que no se te mueva haces tu pespunte volteas pones bien tu tope que te quede asimétricamente y sales y queda el tope esta pieza se le va a sacar un centro ya la han visto en anteriores videos para que quede asimétrica la bolsa y no nos quede torcida cortamos y nos queda así, esto lo dejamos por acá, vamos a seguir con nuestro forro, vamos a armar todo lo que es el forro, pasamos a instalar lo que es la la bolsa del portacelular, vamos a instalar ya ustedes chequen la altura hacia abajo donde la van a instalar pues para que quepan los celulares si es muy abajo o es muy arriba no le van a, no les van a caber los celulares entonces yo la instaló en esta medida damos un buen remate y pasamos a la instalación de nuestra etiqueta de control Normalmente hacemos lo que es la división en la parte del centro del corte de sintético. Regreso. Un buen remate. Cortamos nuestros hilos con cuidado de no cortar el forro y nos queda la bolsita. de ahí pasamos a instalar lo que es nuestras vistas de forro estas son las vistas de forro, van instaladas aquí les vamos a sacar centro queda una y aquí queda otra en este modelo de bolsa si sí tenemos que sacar centro a nuestros forros, como lo hacemos Pegamos de un lado, estiramos y cortamos su muesca su centro. Para que todo quede asimétrico. es una y cortamos la otra parte. Hacemos la misma ejecución. Aquí está. Ok, ya está. Así de esta forma se va a instalar nuestro nuestro foco así así y así y ahorita lo veo ¿vale? pasamos a instalar lo que es primero esto juntamos centro con centro muestra como esta a un centímetro de ancho damos un buen remate y aquí es donde vamos a meter nuestro porta cierre de esta forma hay que tener cuidado de no meterlo así o no meterlo así porque la abertura dependiendo para donde quieran la dirección que abra nuestro cierre es como lo va a instalar yo lo instalo de esta manera así entre estas dos centro con centro de, de, de, de vista de forro y forro hago un sándwich una vez ahí digo que mis tres piezas me agarren a la vez a un centímetro sí. corto hilos corto. esta es la forma como queda el primer el primer paso pasemos a la próxima este forro instala igual ponemos nuestro remate y aquí vamos a hacer a instalar esta parte igual entre estas dos piezas checamos checamos que nos queden todas las piezas al mismo nivel y perfecto. aquí están las muestras las tres muestras están quedando aquí así las tres marcas de centro de la cortamos así que obviamente el forro está suelto todavía no hay que cerrar esta parte para que quede totalmente armado el forro pasamos a cerrarlo de las orillas digamos que nuestros forros nos queden tanto el de abajo y el de arriba y aproximadamente igual también a un centímetro dependiendo que ustedes ocupen de forro este es un forro muy delgadito muy económico hay otros que ocupan lona dependiendo la calidad de la bolsa vamos, vamos y checamos que nos vaya quedando que abrimos quedó armado nuestro podro lo podemos abrir checamos todavía falta proceso a este modelo de bolsa cerramos y está el foro Vamos a instalar lo que son los. Este fuego viene siendo así. Vamos a sacar el centro de esta pieza igual. Emparejamos. Emparejamos y cortamos una muesca. Centro. Igual de este lado. Emparejamos. Cortamos. Esta pieza igual emparejamos tocamos emparejamos y cortamos pues, la forma de instalar es hacer de esta manera vamos a coser todo alrededor y centro con centro nos tiene que quedar como muestra con muestra nos tiene que quedar bajamos estoy agarrando como menos de medio como medio centímetro tienes que quedar, cuidar que te quede todo asimétrico e ir cuidando que te quede eso primero la instalación, como gusten ustedes, aquí es donde entra esta tirita por taza. se le hace un doblez, aquí así, ustedes pueden eh, tomar como medida un dedo o hacer un rayador también para que a ustedes les quede la medida, yo lo hago al tanteo porque pues, ya tengo más o menos la práctica y que me quede a la mitad de lo que es el, el corte, Vas a instalar, agarro, hago un remate, volteo y voy a doblar esta parte para emprostarla con el otro. Esa es una forma, o antes o después, como ustedes gusten. Parte. obviamente es más cómodo sin el cuelle este que le acabamos de instalar pero hay muchas formas de como ustedes se, se puedan hacer el procedimiento Okay. Pasemos a instalar lo que es la otra parte del, del otro costado de la bolsa. Es la misma ejecución. La voy a hacer un poquito más rápido. que no se nos abran nuestros nuestros materiales este es el otro costado ok esto ya quedó pasamos a lo que es armar nuestras asas de mano se le va a instalar lo que es la banda si está así de esta forma ustedes corten a un ancho de un dedo o un centímetro, lo que ustedes gusten, van a hacer esta costura, van a hacer un tipo sándwich. ir instalando lo que es la cuenda, así de esta forma, y cuidando que las dos piezas nos queden asimétricas de este lado. Aquí genera un poquito de, de atora un poco a la máquina lo que viene siendo este banchor a la carretilla. Entonces lo que pueden hacer es quitar esta, esta, esta tapita para que les pase más libre el material. Aquí cortamos también igual a un, a un centímetro o a un dedo como ustedes busquen. Ya verán por qué más adelante del, en el proceso. Emparejamos darle salida a nuestro volteamos y normalmente esto yo lo hago al ancho de la carretilla ya de regreso me guió con mi costura para, para hacer mi regreso al ancho de la costura y al ancho de la carretilla la otra igual a un centímetro no palmado desde acá vamos a reponer lo que es nuestro este hilo yo le instalo al contrario de las manecillas del reloj okay, sacamos hacemos un pequeño, un pequeño unión En este caso, pues vamos a pisotear donde ya habíamos despuntado para que no se vea mal el trabajo. en el área de la, del acabado del adorno queman estas cebras aquí quedan las, nuestras asas son dos ok esto ya está pasamos a lo que es la instalación del cierre me pidieron un video específico de cómo instalamos nosotros aquí el cierre o hacemos esta esta esta bolsita ya lo explicaré más a detalle aquí instalas tu cierre primero pones con una ventaja del corro para que no se deshilache o no se corra en lo que es el corro das un remate cortas tu cierre y vamos a instalar lo que es la corrida. Mira, se queda abrimos Pongo en la parte del centro. Hacemos esto, doblamos, dejamos también un pedazo de, de exceso aquí en el en el forro y vamos a, a coser lo que es la parte interna de aquí de, de abajo. Cuidamos que quede simétrico nuestro forro. Doblamos y aquí queda hasta el forno, no coser el cierre, hasta aquí, quedaría nuestra bolsita así de esta forma, con esta lengüetita ya les diré por qué, esta la podemos doblar así, para el siguiente procedimiento, vamos a instalarla, a instalarla de una vez, Doblada nuestra nuestro forro, doblado así vamos a hacer lo que es la instalación en, en la parte trasera de nuestra bolsa, cuidamos que este tipo de doblillado siga bien, bien firme, si no ustedes se van a tener que apoyar con nuevamente adherirle la parte, cuidamos que el cierre nos quede de aquí de esta parte, que no nos quede ajustado porque si no que no nos quede cargado hacia otro lado porque si no el cierre se va a salir, entonces que quede repartido. Una vez así que cuidamos eso, lo ponemos en el centro y vamos a fijar. Con remate. Cuidamos que las dientes del cierre nos queden en la parte del medio, que no nos quede chueco lo vamos a ir cuidando yo presiono aquí de esta parte para que no se me mueva aquí doy una pequeña presilla volteo saco mi aguja y voy a en este caso voy a pasar el forro que había dejado volteado lo voy a pasar para acá para este lado para que me agarre la costura y se cierre lo que es la bolsa ya una vez así voy a pasarlo para que lo vean de este lado ya doble el forro ya lo pasé para este lado entonces pues a la hora de pasar yo mi costura por aquí ya va a quedar adherido mi cierre, mi forro en la parte nada más de aquí arriba vamos a hacerlo un pequeño remate doblo mi, mi corte y sigo con mi corte mate y así nos queda la bolsa por la parte de atrás como ven aquí no hay una costura porque obviamente al bajar nuestra costura primero se hace esta y al, al doblar el corro ya agarra esta costura aquí este es el, el, el paso del hilo de la parte de la bobina nunca se tiene que cortar este hilo porque si no se empieza a deshacer lo que es la bolsa pues, unas, unas marcas, unos rayadores para instalar lo que viene siendo la tapa de la bolsa bueno, aquí se instala lo que es la bolsa sería la tapa de la, bol de la bolsa de trasera. La bolsa, este viene siendo lo que es el cuerpo de la bolsa, aquí ya, queda... Bueno, a la bolsa. Okay, este ya queda así, ya tenemos nuestro forro, nuestros tambores y estos tambores van a ir unidos aquí a esta parte. Cómo la vamos a hacer aquí en esta parte ya habíamos sacado unos centros o unas muestras, vamos a hacer un rayado tanto como aquí y aquí esta parte vamos a sacar también el centro de lo que es esta parte nuevamente con nuestro, nuestro nuestros muestras que habíamos hecho previamente nos vamos a dar una guía yo les diré para qué es. queda rayado y de aquí también vamos a hacer otro rayo así queda. Okay. abrimos nuestro cierre aquí ojo vamos a doblear lo que es nuestro forro hacia esta parte así de esta parte Nuestro centro de forro, nuestra orilla va a quedar aquí en esta parte Este va a ir instalado aquí así Bueno, vamos a doblillar Ustedes lo pueden hacer con con cemento, pueden embarrar un poquito aquí así lo pueden doblillar con pegamento para que no se les mueva Yo lo voy a hacer así a mano alzada Ya tengo práctica Instalo este Y voy cuidando que quede todo sin como ven queda centro de forro con el rayado que leí sigo dominando mi forro no estiro no manipulo no, no dejo que que se me arrugue ningún material corto, hebras o hilos y esta es la forma como quedaba un lado. Bien. Pasamos a la otra, a la otra parte, volvemos a hacer la misma ejecución, llamamos nuestro forro. y vamos a instalar vamos a instalar nuestro tambor o lateral también queda nuestro nuestro centro con el centro de nuestro nuestro tambor y force de los copetes e internos a un dedo igual del otro copete a un dedo ya lo verán porque recuerdan que hicimos un rayado aquí y otro rayado acá okay, vamos a por acá esto va a ir instalado así de esta forma en esta máquina Ustedes pueden utilizar la máquina que a ustedes les favorezca, una de poste, una de todo. Yo la voy a instalar aquí en esta parte. Abro mi cierre. La parte de mi porta celular, yo siempre la pongo a la parte cuando abre la mujer la bolsa. Al lado de la vista, no de este lado. Entonces lo voy a instalar, tengan cuidado de cómo instalarlo. Voy a emparejar, voy a doblar mi tapa. Y vamos a empezar a hacer la costura. Este empotra aquí. cuidan que les empotre todo aquí hago un pequeño remate y aquí es donde entra el rayado se le va a instalar lo que es mi primera asa Recuerdan que aquí le dejamos un centímetro bueno, si quieren rayar o quieren este, simplemente nada más a puro tanteo sentir el, el material entonces vamos a instalar así se instala así, ¿verdad? Así, ¿verdad? vamos a instalar hasta hasta donde está el tope de nuestra cuerda y le ayudamos a nuestra máquina a que cruce estos grupos y vamos encontrando, vamos cuidando que también nos quede la pieza de acá estiramos o aflojamos el material ya sea de arriba o de abajo para que nos vaya quedando ahí vamos a meter lo que es nuestra asa y que no quede torcida, que no te vaya a quedar suelto al rayado. Y ayudamos a nuestra máquina a librar esos gruesos. Vamos, acomodamos nuestro corte y seguimos con el proceso. Esto tiene que ir cubierto el forro como un sándwich tiene que ir cubierto y empezamos aquí en esta parte cuidamos que nos quede asimétrico nuestros cortes cuidamos el ancho de nuestra costura y vamos cuidando que nos quede los centros este es el centro para nosotros de la bolsa Si no tuviera este este este centro ustedes lo que pueden hacer es sacar el centro a todo a todo el corte de, de la parte de, de afuera de la bolsa vamos cuidando que nos vaya checando todo el corte vamos estirando vamos aplastando en este caso me está quedando chico la parte de, ahí, de adentro voy estirando como voy aflojando aquí ya voy cuidando que, que me queden mis piezas igual no quede muy arriba ni muy abajo esta pieza de esta entonces voy a estirar lo que es un poco mi corte de abajo y voy a meter Ya me está quedando de acá también el corte entonces ahí ya puedo hacer la unión de las dos partes hice este rayado para que aquí de aquí ya instalara lo que es mi asa de mano lo estoy haciendo de una manera lenta y despacio para que aprecien todo el trabajo de instalación para que todo quede bien prácticamente voy a instalar lo que es mi otra y mis cortes que... que queden bien volteo y sigo con la vuelvo a hacer la misma ejecución de meter el forro hacer un sándwich hasta la costura es aproximadamente un centímetro de donde se va a hacer el el sándwich, o el empalmado. Uh, uh. me está quedando un poquito adentro entonces voy calando voy lo que es el material y voy metiendo el otro si es cualquier cosa la que está la, la variación la vas corrigiendo en el proceso de lo que la usa baja como tus materiales para que tengas una buena salida ahí me estás checando ya todo todo el material no me está sobrando ni me está faltando, entonces puedo seguir sosteniendo todos los materiales juntos. todo no quedaron arrugas no quedó un corte más grande que el otro y a esta bolsa se pasa a lo que es el área de el área de acabado y de adorno pasemos a ella y ahora la veremos totalmente finalizada síganme A lo que es a deshebrar la bolsa, como normalmente ya lo saben, a cortar los hilos, a quemarlos con, con el encendedor. Hay algunas máquinas que ya cortan los hilos, son las automáticas. Eh, no sé qué máquinas utilicen ustedes, me pueden comentar también qué máquinas utilizan ustedes. siguen comentando en videos anteriores eh, medidas patrones eh, más adelante más adelante con todo gusto ya estaré brindándoles lo que es este eh, los patrones y las medidas de las bolsas ¿Sí? miren bueno ahorita voy a hacer un breve de, de otra bolsa que tenemos por aquí ya terminada totalmente puede seguir esta bolsa también coméntenme qué les gusta otro otro este otro tipo de video, de esprea, de, de corte, de doblillado específicamente. Necesito que me digan propuestas, que me comenten. Este es uno y esta es otra aplicación. Otra aplicación. ¿No? ¿Qué tal muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal eh, por ahí ya nos están viendo también de Estados Unidos muchas gracias a todos eh, suscríbanse, compartan por favor y déjenme sus comentarios, regálenme un like está haciendo es limpiar de alguna mancha de cemento o en el proceso algún polvo ojalá ahí lo que vamos a hacer va a ser una perforación para la instalación de de la borla o la mota la motita utilizamos lo que es cadena de metal cadena de metal ustedes pueden utilizar hay unas cadenas que son muy muy bonitas pero son este de plástico la verdad yo no, no acostumbro lo que es la de plástico porque se desprende muy fácil a la hora de transportar al, la bolsa o de tenerla en el exhibidor se, se, se abre muy fácil Entonces nosotros utilizamos lo que es cadena de metal del número 5 aquí este la conocemos con el número 5 así la tienen catalogada y, y así la pedimos mira ya ahí van a estar instalando lo que es ya la No, así no puede, por ahí no. va a ser la instalación de la del último paso. Y ese viene haciendo todo el proceso de esta bolsa. ¿Qué tal? Hasta luego amigos, déjenme su comentario y compartan por favor. Muchas gracias, hasta luego.